No me estoy adornando con nadie porque yo soy solo como soy siempre he sido en la calle detalles yo no cuento no quiero cuento por eso es que cuando salgo siempre salgo absuelto porque ando solo de aquí a cualquier polo y yeah, yo no creo en ningún torombolo ahorita el pana conmigo no está claro que yo soy el que siempre abusa con letra inconclusa para ti está claro que no lo voy a repetir Raperitos conmigo no pueden competir porque yo estoy en otro planeta como el puto y hey, como en la bicicleta ¿Dónde están la picha bro las tenemos caleta muchos están hablando y ni siquiera abren la jeta Andan hablando mucho y nunca han visto un bereta calla porque muchos tiran la toalla Hablando pero esto no es tan papaya habla mucho y nunca tienen las agallas Raperitos tontos no se pasen de la raya Porque si no yo los parto Ya me tienen harto Escuchan a reque y a todos les da un infarto Ustedes solamente son unos lagartos ja, Yo voy a ser bueno hasta en parto Hasta naciendo de nuevo y no es por ego, pero esa mujer que un poco es mamacuevo, que están hablando de mí, sin siquiera saber de mí, está claro que a toditos los estremecí, sí, cuando canté, yo lo hacía antes, están hablando mucho, pero usted no es cante, esto lo estoy haciendo yo desde antes, no me venga a hablarme de pistola y de maleante, porque estoy en otra. En otra, en otra dimensión con otra potra Muchos dicen re que quizás tiene una nota Tengo pero sabes que aquí se me rebota Mami a mí lo que me gustan son tus nalgotas Cuando cama. se rebota aquí en mi cama Yo no quiero cama, drama cama. Me están buscando como si yo fuera Osama mucho hablan y debajo en de mi cama Sabes que tengo mucho al eh, almohada mucho uh, muerto No uh, estoy acierto uh. Tengo concierto Con esto me divierto hey. Y hago acertar a la gente, porque solamente lo hace este demente uh. Muchos quieren verme y que como un delincuente Pero yo soy un artista que salí aquí de repente Y te suelta pura rima que muchos subestiman Pero es tan claro que yo soy un peleador de grima bueno Que te fulla. Bueno que llaman a la patrulla eh, Y luego gritan sellos, aleluya, sellos, aleluya. Sellos, se Mira este tonto, dejo la tarjeta Mira, ahora mira, yo me llevo la tarjeta ¿A dónde está? Oh, aquí tiene un ticket No lo voy a sacar, para mí o Pues no te pique. Eh, hey, ¿tú crees que yo no sé improvisar? Soy leyenda como Kobe Ese es mi hobby Mamá huevo, tú no habías visto esto Está claro que te canto y te demuestro Que el maestro soy yo ahora Yo estoy la hora Yo quisiera estar ahorita Cerca de la previsora ya en Plaza Venezuela ¿Dónde está mi gente? Es tan claro que voy a salir Y brillar mi diente. El blanco o amarillo siempre brillo como si fuera este bombillo, yo no sé si los ladrillos Estoy en directo, causando un efecto Ahorita voy, no sé cuál va a ser mi trayecto